sido calcando mundos con miradas sucias que engrasaban mis pestañas cada vez más negras nublando lo hey, yo carcomio todo y poco es disculpar por amargos contagios de letargos agrios, fácil de llevarlos pero pisotearlos yo, no. La A es de auxilios de almas amarradas a la deidad que clava amarga su mirada en un de Lágrimas saladas que disuelve la dulzura con locura obsesionada en Engo, golpear a tu par y al azar el respeto a los demás y la solidaridad. Yo con R de respirar, amarga labia, larga rabia sin ese dulzor que ya no me acompaña. Me apaña el sinsentido. Un ser resentido se ha construido en años viviendo en el olvido. El silencio me susurra el oído. Anda y llora, come moda, mala droga, corre despavorido en medio del odio, el terror es monopolio. El momio corrosivo como el sodio y en cada polio El óleo de la vida lo diluyo oh, El dolor dolió y el amor murió En estadios, ríos y la muerte propagó Presagios de magos vagos, amagos de halagos Estragos entragos, amargos, letargos, largos pero la vida renació, mijo Ella te habló del mal sabor de masticables negros De extraños amigos, mejor guárdalo en tu ombligo Mastica el petróleo prohibido con tu abdomen Sin decirle nomás. Recuerda que pequeñas cosas le alarman Imagina si te ve vomitar tu alma flúor Algo parecido al rumor, en fin Solo algo más, desprende el errar en disculpar Hermoso misterio, un cementerio de recuerdo Como estos lerdos cuadernos cuadriculados llenos de tag, con la pipa hasta derritiéndose, como los relojes de aquel cuadro de Dalí, líquido gasoso hay en mi cuerpo, hoy voy caminando por mi bahía Catalina, sucia, fría y ardiente, serpientes y nosotros las ratas, consumiendo la más preciosa resina fina de esquina. Y tan solo eso me alegra, y tan solo eso me alegra, eso me alegra. Uh. Y se agradece todo el ánimo, pero mi mente no lo pesca Mi sonrisa cínica es el reflejo del más viejo Sentimiento descontento, resentimiento, lo siento y el mejor argumento me saca de aquí Aquí bebo, duermo, sueño y anhelo algún día me entiendas Por favor, la garganta natra, imagínala el hambre del mendigo de cada día. El sida de una puta en su navidad. Camina por la vida amarga. Para mí no hay felicidad. Para mí no hay felicidad. Para mí no hay felicidad. Para mí no, pa mí, no, pa mí, no. Pa mí no hay felicidad. Mil, mil, mil, mil veces aquí exprimí. Mi jugo ácido, calcando puntos Con miradas sucias que engrasaban mis pestañas cada vez más negras. Dublando lo que hey, hey, Yo carcomio todo y. Poco es Disculpar por amargos contagios de letalvos agrios, fácil de llevarlos pero pisotearlos no. Mil veces aquí exprimí, mi jugo ácido, cacando puntos, con miradas sucias que engrasaban mis pestañas cada vez más negras, nublando lo que hey, yo. Carcomio todo y, poco es disculpar por amargos contagios. Sotearlos, no